La Piedra Mágica. Hola a todo el mundo, soy el Dr. Eggman y le vas a presentar una máquina de papel juajua juajua jua, jua. Ahora sí Sonic, prepárate para tu destrucción. Activar trampa. Mira Luigi una estrella fugaz. Guau, wow, deseo una Nintendo Switch. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, me parece que destruiste tu propia base, jajajajaja ja, ja, ja. No... Esa base me costó cuatro riñones, no... Hasta la próxima, Eggman. Bueno, al fin reconstruí la base, ¿acaso no hay nada para derrotar a Sonic? ¿Pero qué es esta wea? Bueno la voy a analizar. Y así fue, el doctor me activó una trampa y luego destruyó su base. Ja Tremenda mala puntería tiene el doctor. ¿Cómo llegamos acá, algo no anda bien. ¿Qué está pasando? Dios mío. Ustedes aparecieron de la nada, díganme qué está pasando. No sé, núcleos, nos estamos teletransportando de la nada. A ver, no se hagan los tontos, díganme qué pasa. <risa> Pero qué pu... ¡Wow! Esta piedra es poderosa, al fin puedo derrotar a Sonic, y mejorar mi puntería. Para eso debo jugar Angry Birds. Un momento, se me ocurrió un plan. Bueno, ustedes sigan haciendo el plan, yo voy por un hot dog. ¿Y si le pedimos a Rusia que nos dé bombas atómicas? No, yo ya le pedí a Rusia. Oye Rusia, ¿me das bombas atómicas? No. Porfa. No. No seas amargo. No. ¿Mínimo una? Ah, ah, ah solo vete de aquí antes de que te mate y te rompe la esmeralda maestra. Hot Dog Rocky. Espera que... Waaaaa No se preocupen, se nos vendrá un plan pronto. Oigan, apareció un teléfono. Hola equipo Mario y Sonic, les tengo a su amigo atrapado, si quieren volver a tener, tienen que venir a mi base. Oh no, Sonic está en problemas. No se preocupen, juntos lo podemos derrotar. No se preocupen, yo me encargaré. Wow. Eggman sí que le dio ganas a su base, la renoto más grande que antes. En fin, hay que encontrar a Sonic, Sonic, Sonic, ¿dónde está Sonic. Tranquilo Knuckles, no hay que ponernos nerviosos. Un momento, ¿qué haces en Sonic 1?, se supone que apareciste en Sonic 3. Pregúntale al creador de este video, jajajajaja. Ja, ja, ja, ja. Active el truco para tener las esmeraldas de poca. ouch, me golpeé con ese robot. Un momento, la séptima esmeralda se añadió en Sonic 2. La séptima se añadió en Sonic 1 para los altas. Hola Núcleos, ¿cómo te va? Esta base es más poderosa que antes. Ahora mejoré mi puntería gracias a Angry Birds. Espero que disfrutes las trampas. No te vas a escapar, doctor. Devuelve a Sonic. Chao. Oh no, se nos fue. Rápido Núcleos, consigue 50 de cebolla. ¿Qué paso? No... ¡Oh no! ¡El puto <risa> doctor nuevo Huevo me tepeo a una zona insegura. No se preocupen, ya tengo 50 anillos. Hora de transformarse en Super. Un momento, ¿te puedes transformar en Super en Sonic 1? Jajajajajaja, <risa> solo le dio estrellitas falóperas y botas de velocidad. No importa, con esto podemos encontrar al doctor Eggman y salvar a Sonic. Con la magia de la edición lo completaré al toque con la magia de Ken. Qué bueno que Ekman no hizo nada al respecto. <risa> ah, oh no. <risa> Silencio. No se burlen después de que Ekman me teletransportó a la lava. Apenas pude sobrevivir. Tranquilo, Nucle. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mejor concéntrate en el nivel. Ouch, Ekman, hijo de puta. Me pinché con la bola. Mira el lado bueno. Llegamos al final. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja Núcles, caíste en mi trampa. ¿Pero cómo? Se supone que no podías trepar. Eso no importa, estás frito. Estás, ¡estás frito, frito Dr. Eggman. Si ustedes creen que estoy frito, pues los voy a mandar a la lab. <risa> no puede ser. La piedra mágica. Se destruyó no ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja ja para que dejas las llaves cerca de la celda. Todos, me la van, a pagar. Bueno, hoy ha sido un largo día. Por lo menos el Dr. Ekman mejoró su puntería. Es verdad, juajua jua, jua, jua, jua, jua, jua, jua. <risa>